Shelby, Shelby, Stuart Stuttmeyer comenzó su carrera en Crumble, Pensilvania, en un equipo de ligas menores llamado los Comruns de Crumble. Fue lanzador, fue catcher, estuvo en tercera y con frecuencia se le pidió que vendiera hot dogs y fuera jardinero izquierdo simultáneamente. Los domingos trabajaba en la mina de carbón del dueño del equipo. Por todo esto, le pagaban un barril de aceite vegetal cada dos semanas, porque lo hizo por amor al deporte. Eso fue entonces y esto es ahora. El santo patrono del tiro callejero ya no está en las ligas menores. Está a punto de ganar las ligas mayores con los Hazelbacks de Hazelnut. Y está solo un golpe de su Home Run 700. Hola a todos, soy Pop Pietrowski. ¡No se vayan! ¡Mu! Es hora de irnos. ¡Apresúrate! Y ahora algo que no apurra. Saludaré a papá por ti. Lástima que tengas que ir a la exposición de equipos de seguridad mientras nosotros nos divertimos. Pepi, le pedí a mamá que me llevara. Tienen rodilleras que gritan de agonía cuando las golpeas. Uh -huh. Sí. Será un día maravilloso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Patinar? ¿Pescar? ¿Ir a un campamento de fantasía? Peperán, hija mía, la niña de mis ojos. ¿Qué te parecería un juego de béisbol? Lo sé, los únicos deportes que te gustan son el soccer y la lucha femenil, también a mí me gustan. Tengo el molde de Mamá Destructor, pero... El béisbol, Pepi. El béisbol es algo que adoro, algo que también podría gustarte. Uno de los mejores días de mi vida fue ese lunes milagroso, cuando hice un gran slam para ganar el campeonato Interseppelin en el 93. El béisbol me dio ese momento. Y Elvis Tickmeier ha jugado 20 años. Hoy podría anotar su Home Run 700 si nosotros tenemos las entradas. ¿Podré comer churros? Es un hermoso día aquí en el parque Sunny Paper mientras nos preparamos para el inicio de esta historia. No, Pepe, cual... los churros, quieres que te... Shh. ¡Va a empezar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este podía ser! ¡Este podía ser home run 700 de Stuart Mayer! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y es retirada del aire por Yanami! Oh. ¡Apestas, Giannakis! Boom, boom! ¡Los Hazelbacks! ¡Retrasó ¡Ah! la cena, mamá! ¡Nos vamos al training! Es el final de la doce, Yelby está al bat, Por un home run empatan, respiren profundo amigos, ¡aquí viene el lanzamiento y se va, se va, se va, se fue! Señor Pearson, dicen que la pelota que atraparon vale una fortuna, es como ganar la lotería, ¿cómo se siente? Oh pues, como una patada en los dientes. <risa> ¿Y tú niña? ¿Qué se siente haber hecho la mejor atrapada en la historia de Hazelnut? Pregúnteme qué se siente estar en el juego más importante de Hazelnut y perderse el final. <risa> Te lo mostraré. ¡Oxígeno, amigos! Nunca me había desmayado durante una transmisión, pero ese fue el final más emocionante que he visto en los 28 años que llevo transmitiendo. Es más, el marcador final, back 9, Paquidermos de las Cascadas 8, para el canal deportivo 6, soy Pop, Piotrowski. Buena suerte. Esta conferencia de prensa terminó. ¿Bautizará la pelota? Si fueron árbol, ¿qué tipo sería? No respondan. Diga qué tipo de árbol sería y seguro lo aplastarán. Tom Molly, administración deportiva, tiene a una leyenda deportiva en su mano izquierda. Y no me refiero a un... <ríe> Babe Ruth tamaño atómico. ¿En serio? Así es. Esa pelota es una superestrella que necesita un representante. Por el 10% de la acción conseguiré un comprador que dará todo el oro del mundo. ¿Los llevaré a casa? Traigo auto. Uno de mis empleados llevará su auto. Le encanta conducir. en el estadio durante uno de los mejores partidos que se han jugado y nos perdemos la última entrada. ¡Ah! Bueno, eso no volverá a pasar cuando tengas palco y un lugar privado para el auto. ¿Cómo voy a tener eso? Hay muchas personas cuyo amor por el béisbol se traduce en enormes cantidades de dinero. Piénsalo. Mm. Y Chuck, podrías enviar a tu hija a una buena universidad. Una con edificios cubiertos y un equipo perdedor de fútbol. Además, te divertirás mucho con cientos de miles de dólares. ¡Ay! Estoy tan aburrido. Odio esperar que empiecen las películas. ¡Genial! ¡Mira! ¡Ja, <risa> ahí tiene un señalador láser 2600! ¡Esa chica sí sabe cómo divertirse! ¡Gracias, señor Schwartz Mayer. ¡Es tan bueno conmigo! Pero, ¿tú fuiste buena conmigo, Pepperán? Esa pelota no es asunto de coleccionistas. Es la evidencia de un momento hermoso y único, en el que logré algo que solo un puñado de personas han logrado. Ah. Mm. Oh, lo siento. Fue el momento que estuve esperando toda mi vida, y tú tomaste ese momento y lo cambiaste por un artículo novedoso que se supone no debes usar en el cine. El beisbolista desilusionado tiene razón, no uses láser en el cine. Bien, Dean ¡Todos los papeles están en orden! <risa> Desde luego puedo enviar a mi hija a Princeton. Es que soy rico porque vendí una pelota de béisbol. Oh. Jake, recuérdame no beber el agua de Hazelnut. Lo compraremos. ¿No deberíamos esperar a tener el dinero? Oh, muñeca preciosa, observa el milagro de las tarjetas de crédito. No tendré el dinero hasta que vendamos la pelota. ¡Pero no quiero vender la pelota! ¿Oh? ¡La salida es por allá! Tengo la sensación de que la pelota no nos pertenece. No tendría ningún valor si no fuera porque Jelby trabajó tanto. Él fue quien la golpeó y... Creo que es su pelota. Pero es una tradición que los admiradores conserven esas pelotas, por eso después de cada home run, el legendario anunciador Sam Mulder siempre dice Y un afortunado seguidor se lleva a casa un recuerdo cortesía de los Hazel Banks de Hazelnut. Pepi, entiendo muy bien lo que dices y es sumamente noble, pero Jelby seguramente espera que alguien haya atrapado la pelota y la venda. Esta pelota es seguridad financiera, si vendemos la pelota nunca más tendremos que preocuparnos por dinero, eso es lo que debemos hacer Pepi. ¿Cómo va tu obra de arte, mi pequeña discípula? Necesita una máquina de niebla. ¡Oh! ¡Tu padre está aquí! ¡Gracias! Lo siento, debí golpear el pestillo con mi pie. Ajá. Uh, ¿Estás lista, Pepi? Ajá. ¡Oh, sí! Casi lo olvido. Encontré tu pelota de lunes milagroso con la que hiciste el Gran Slam. Eh, pero después de la pelea por la salsa de tomate, dijiste que la habías arrojado al inodoro. Lo hice, pero no se fue. <risa> Planeaba devolvértela. Mm. ¡Yuhu! ¿Nos vamos, papá? Mm. <risa> oh. <risa> Creo que encontrará esta oferta bastante generosa. Ah. Oh. Escuche, no me engañe con ensalada y dígame el plato fuerte. Intente de nuevo, ¿quiere? Papá, mire el alcance del señalador 5.000. Peppy, es como si la historia del béisbol estuviera aquí. Un bocado de Casey Stengel y un escupitajo de Roberto Alomar. ¡Y mira! ¡Un hot dog firmado por Rod Carew! ¿Y eso? Hmm. Hmm. Hop. <risa> Intenta con más ceros al final, amigo. Escuche, planeo exhibir la pelota en un museo. No es una compra de vanidad, no puede interesarse solo por el dinero. ¿En serio? Entrada, dinero. Hot dogs, dinero. Ese momento, ese hermoso momento cuando vimos a Gelby hacer despegar la pelota y hacer su home run 700, dinero. Todos en el parque pagaron para poder verlo. Lunes milagroso. Hmm. Le doy 100 dólares por este dólar. Uh, no es posible, Chuck. Este es el primer dólar que gané como agente deportivo. Era yo un interno y le di a Mickey Mantle un café. ¡Le daré 200 No lo vendo. Significa mucho para mí. Es la misma razón por la que no venderemos la pelota. ¡Ay, creo que mi otro pulmón se está colapsando! ¿Papá, estás seguro? Por supuesto. Ay. ¡Ay! Cuando Tom aventó su escritorio, recogí una de sus tarjetas de contacto del suelo. Y mientras tú comprabas las hamburguesas, hice una llamada. ¡Es Shelby Yelby! Es un placer, Peperán. Toma, Yelby. Creo que esto te pertenece. Hermoso. Pepperán, no puedo decirles lo que esto significa para mí. <risa> Prometí que no haría esto. <risa> <risa> Ya que ustedes me dieron lo único valioso de mi carrera, quisiera darles algo del principio de ella. Uno de los barriles de aceite vegetal con los que me pagaban cuando empecé. También quiero que toda la familia sea invitada el resto de la temporada. Los veré en el estadio. Me hubiera gustado poder conservarla. Era una parte importante de la historia. Toma. Tal vez no sea importante, pero... Bueno... Es un pedazo de historia. La verdad, en cierto modo, es más importante. Gracias, papá. Pues, ya que tenemos tanto aceite, Chuck, ¿te gustaría quedarte a almorzar? ¡Haré buñuelos! Por supuesto. Ya sabes lo que dicen. Entre más viejo el aceite, los buñuelos más crujientes. Ah.